Eh, en la madrugada, en la noche, amable no duerme, y nosotros lo debatimos aquí junto con usted. Un par de llamaditas ahorita porque tenemos un par de días que no... Sí, hablamos la gente, ahorita, a ver, sí. en ¿qué está la gente con nosotros? Señores, todos. sorprenden y apresan a más de 50 que estaban en teteo clandestino. Esto es increíble, Dios mío. 53 personas fueron apresadas cerca de la medianoche de este martes durante una fiesta clandestina que se realizaba en la hacienda Gabriel en la carretera a Mina guatapanal santa Cruz de Mao, donde se violentaba todo el protocolo sanitario relativo al toque de queda, la cual fue clausurada de inmediato. Miembros preventivos de la Policía Nacional, comandados por el director regional noreste de la uniformada de general José Delio Mora Reynoso, presentaron al lugar atendiendo a llamadas telefónicas, de personas de la clase civil que denunciaron el hecho, que no lo invitaron. Porque todo el que llama es porque no lo invitan, señores. Pero a, a, a esta altura, ¿eh? A esta altura todavía hay personas incumpliendo el toque de queda. A cada Así rato. Esto ¿eh? no se puede. ¿Y qué lo quiere que tienen esta gente, Dios mío? Porque están bregando. Mira, ya hay dos provincias, que hay Distrito Nacional y la Altagracia, que no tienen toque de queda, pero ellos lograron el 70% de vacunación, vacunados con la segunda dosis. Y por eso ellos sí. se salvaron y no tienen toque de queda. Pero eso no quiere decir que no pueden volver para atrás. Si hacen un desorden, inmediatamente le ponen de nuevo el toque de queda. Claro. ¿Eh? Pero esto da vergüenza. Vamos a, vamos a ver el video. Permiso, no, no está mal. Es que me di que dice aquí, hasta las 11 de la noche. Sí, sí, y sí, tiene sí, que sí. haber un inspector ahora. Sí. Si ustedes estuvieran circulando, tienen ¿sí? si permiso pero usted no está usted está dentro del local, pasado de hora violando el toque de queda hay una falta hay una falta oye me culpa, así así así así así no me así así me para yo no tener lo que yo sacar, porque la cosa va a estar un poquito más difícil. Yo estoy hablando de gente y quiero que me escuchen. Déjame yo formar la Todo el que esté ahí. ¿Qué uh, hay? ¿Qué está pasando? ¿Cómo te manda No, no, no, no, perdón. No, falta algo, lejos. Increíble, Dios mío, lo que está pasando, que todavía hay dominicanos que están incumpliendo con esto. Entonces viven criticando en las redes que ay, qué pusieron, esto, esto es de nuevo. ¿Entiende? Entonces eso no se debe, ya debemos tomar conciencia, estén tranquilos. Se lo pusieron a hasta la una, el que no lo hizo de ser la talla una la noche no lo, no lo va a hacer. De, claro. ¿eh? Después de ahí no lo va a hacer. Después sí. de ahí la gente necia si entiende. La gente necia. Sí, de, de. Todavía seguimos viendo gente necia a esta altura de juego. Te increíble, <risa> tiene que reírse. Porque me, si usted, vamos a ver, vamos a ver. Si usted va a conquistar a alguien, una ¿no? muchacha que le dijo que sí a una salida, usted no lo hace de 6 de la tarde. Vamos a poner 8 de la noche. A, a 12. A, dos. a 12. Usted tiene que lograr algo, pienso yo. Porque hasta para emborracharse son 20. Yo con 15 minutos. Bebiéndose Bebiendo cerveza, lambía. Eh. Todo yo que hay que acotarme, Que estoy dando gritos, que estoy llamando gente. Se, ay, la familia, ay, dando <risa> gritos. 15 minutos. Ay, ay, un ching de dulce. Que uno se coma, ya se emborracha de una vez. Entonces, con esto quiero decirle que usted no necesita más tiempo, pienso yo. ¿Eh? Hay problema, cuidado. que Estoy viendo a la gente mía. ¿Qué es lo que pasa? Tienen que avanzar. Es buena. Sí, buena. A su orden. Dile al de la camiseta de cuadro, que no ponga la boca tan fea para criticar. Es verdad. No, enfócame, enfócame, sí. enfócame la boquita aquí. Enfócame la boquita. Así, toque, así. Que, así. Esa, que no es quiten eh. Así es que te <risas> no gusta. Así es que te gusta. No le gusta a la gente que le critique esto. Que tienen que ponerlo a las 3 de la tarde de nuevo. Para la gente que, claro. Porque hasta que a usted no se le muere un familiar, usted no... ¿Eh? Y, y, y este teléfono claro. está abierto para usted hacer su crítica nosotros lo hacemos también eso no usted lo que no puede mencionarme a Margara ahí tú ves? porque si menciona a Margara con el cola ID le caemos atrás <risa> ¿Tú pero ella ella, ella de estos tres elementos que hay aquí solo le interesó la boca ¿eh? es decir que usted no sabe el trabajo que esa boca hace seguimos y continuamos y es que realmente se está saliendo de la mano de control esto, porque como dicen, cuando llega un punto en que pues, se toman las medidas, tanto sanitarias que toma pues, el presidente, de colocarnos el toque de queda más temprano, empiezan a decir, no, porque que eso no da de noche, que esto y que lo otro, que eso se atrasar y meter la economía, pero no hay ese apoyo, esa ayuda para salir de eso. Entonces la gente ahora no hace party en fiesta, en discoteca, lo quiere hacer ahí. Tenemos una llamadita. Una llamada. Hello. Estoy llamando a Telenor. Sí. Karin, sí. yo estoy llamando para reportar algo. Ah, oh. ¿qué quiere reportar? Hello. Deporte. Se fue. Seguimos. Bueno, no, la gente, y acuérdate que la última vez que este tipo de cosas pasó fue con la cabaña. ¿Te acuerdas que encontraron como un sitio de gente? O sea, vuelve y se repite la historia. estaba dónde dónde fue el hecho En Valverde. ¿Dónde fue? En una villa. En una hacienda. En una hacienda. Que eso viene siendo casi la misma vaina, una cabaña y ese tipo de cosas. También hay que entender, la gente está desesperada, la gente ya quiere, tú me entiendes, disfrutar su madrugada. Hay personas que vivían de madrugada, era, y ese tipo de cosas. Está bien. pero, sí, pero la gente si nocturna, quieres. los murciélagos. Sí, sí. La, sí, sí pero hay si quieren disfrutar madrugada. Su a ver, yo tenía una amiga que ella que, que, que yo pensé que era una santiga por, porque es de la de madrugada que ella salía. Entonces ella me empieza a contar, y no, mira que yo hacía esto y esto, oh, pues tú eres una diabla, yo nunca te veía. No, porque era de madrugada, que yo hacía lo mío. Y yo y de día tú le habías una santiga que no salía de su casa. Pero a la gente, gente si, quiere, si quiere su madrugada que vaya y se vacune. Sí, que vaya claro, y se vacune. O sea, ¿En, en, en qué, qué por ciento estamos aquí en San Francisco? En la provincia de Duarte. Hay que chequear eso, amable, vamos a buscar. Para pa, ir pa, pa viendo la claro. estadística pues dónde vamos. Sí, porque yo está interesante, porque si ya la Altagracia, eh, la provincia de Altagracia y, y, y, el, y uno de los partes de la capital no, distrito sí, nacional, el sí, Distrito sí. Nacional. No, tenemos que llevar al 70% vacunarnos, señores. ¿Eh? Claro. así. Sí, pues tenemos que vacunar Eso no es nada. Mira, yo me vacuné la dos, me falta la tercera. Tú ves para uno... Bueno, ayer el Ministerio de Salud Pública informó que en la provincia de Duarte el 57.7% tiene la primera dosis y la segunda solamente 46.6%. Estamos lejos todavía de 70%. Ay, mi madre! Aquí en la provincia de Duarte. Atención, eh, amable Ariti, para que me consiga una cédula de... Y Valverde, <risa> Valverde está en 62.1% la primera dosis y 49.2% la segunda. O sea, que están más cerca de, de nosotros, pero aún así, eso te teo a esta hora. ¿Qué Ahí pasa? A esa hora, señores entonces eso eso no es ni de pensarse porque ya vamos casi a dos años sí. vamos picando para los dos años que que estado vale. de emergencia en pandemia en estado de emergencia y no con cabeza hace. son kipe. son kipe que no tienen cabeza Villalobos pensando los keepers no los, no, no, los, los no tienen cabeza no no tiene cabeza y continuando sobre esto del toque de queda Solo <risa> Tiene, tiene un chin de hambre en Néstor. Sí. <laughs> tiene, tiene hambre.